Ya estamos aquí. Esta es mi cámara. Siempre acabo liándome. Íñigo ya lo sabe. Es lo que toca. Ya estamos de vuelta. Ahora sí. Eh, en Euska Digital Gaming, episodio 4. Y hoy nos acompaña el aquí presente. Ivonne Moraza. Más conocido como Ned Barner. Es eh, una persona destacada dentro del mundo de la, de la demoscena también. Es bilbaíno, de familia lavesa. Informático de una empresa de I. +D, y su pasión es la música que ha presentado pues en, en diferentes encuentros informáticos. Eh, ahora mismo, en la actualidad, colabora con. La organización del apartado del arte digital en las diferentes encounters, que como ya sabemos, pues son pues la Euskal, la XGN, Araba, Ipuzcoa, ¿me deja dejado alguno? De momento no. Toma ya. De momento. De momento, si no se crean más, claro, por ahí por el fondo de los comentarios De en momento Dino. no. Cuéntanos, eh... ¿qué nos has traído hoy? Lo bueno. ponen el título, pero da igual, preséntanoslo. <risa> Una PSX, el primer modelo de PSX, año 90 y no sabría decirlo, no sé si por aquí aparecerá, pero bueno. Yo creo que la compré, me hice con ella en el 98, si no me equivoco. Eh, pues bueno, es una consola de la que se dice que se vendieron tantas unidades como para ir apilándolas una encima de, de otra y llegar hasta la luna. También fue para mí eh, la primera consola que tuve en propiedad. Yo venía del mundo de, del Spectrum, de los 8 bits, me había... bueno, lo que eran los ordenadores de 8 bits en aquella época. Entonces, pues bueno, hacía más cositas, aparte de, de lo que era simplemente jugar, ¿no? Aunque la gente decía que en el Spectrum lo único que se podía hacer era jugar. No es así. Se podían hacer muchas más cosas. Yo no voy a juzgar, no lo he conocido. Bueno, si consigo repararlo, igual puedo traerlo. Igual, chavales, tenemos un, escape, un Spectrum. No lo sé. Si Para consigo la miniatura. Repararlo, está muy, muy deteriorado. Eh, bueno, y esta tampoco es que esté muy, muy bien. Tiene el lector todavía un poquito tocado. Mira, tenemos aquí y ha metido un disco, pero bueno, en principio yo creo que, que no nos va a dar mucha guerra hoy ¿vale? era una consola, pues como todas las de la época, sencilla, su cable de corriente el conector de audio vídeo si sí tenía la posibilidad este modelo, que luego sacaron una PS 1 que era más chiquitita y más reducida, y bueno, tenía menos posibilidades pero bueno, aquí teníamos un conector serial para determinados periféricos y un pequeño conector escondido paralelo que se solía utilizar o bien para engancharle un disco o similares. Y luego en la parte frontal, pues lo más básico. Los mando 1, mando 2. Existían también multiplexores de mandos, o sea, tú podías enganchar en el mando 1 un multiplexor y sacar cuatro mandos para determinados juegos. Y funcionaba. Y luego dos ranuras para lo que es tarjetas de memoria. Uh -huh. vale, estoy enseñando a cámara, pero bueno, para que, la pues la que me vez, bien. también que esto para mí, pues ya era la leche, porque eso de, de los que somos jugadores de, de, de muy pequeñitos, pues bueno, soy de 77, te puedes imaginar con lo que empecé, pues eso de guardar partida... Las ah, mira, de memoria, aquí las tenemos. tenemos. un par de memory cards. la Gracias azul, por La azul creo que, o está formateada, o no funciona, pero bueno, era tan sencillo como podías tener dos. Que el hecho de tener dos venía muy bien, porque tú guardabas tu partida y luego ibas a casa de tu colega, y le podías pasar tu partida a su tarjeta, o al revés, o te podía pasar. Para determinados juegos venía muy bien eso. Sobre todo para los de lucha, que desbloqueabas eh, personajes y demás. Igual en el Tekken 3, que luego, pues lo veremos, podías desbloquear un montón de personajes. Llegaba al colega que no había podido pasárselo con, no sé, venga, te paso mi partida para que lo pruebes, tal, no sé qué. Entonces tenía esa capacidad, vale que igual luego si queréis podemos probarla. Hay más tarjetas ahí que funcionan, la azul no estoy yo muy seguro. Y poco más, botón de encendido, botón de reset y un botón mecánico. Botón de apertura. Bien mecánico, se puede ver ahí. Que hace que el muelle abra la tapa. Esto es una PSX. <risa> Primer modelo. Bueno, se la pasamos a Íñigo. Hey, el yo voy a prestar, el mando uno, ponme el que tienes más cerca. ¿Mando uno? Sí. Ah, sí, no, te deja los conectores. El conector que tienes más cerca sería el mando 1 No sé ¿eh? si presentar todo esto ahora o ir presentando por bloques. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo por bloques? Bueno, he traído una selección de los juegos que, que más para mí fueron representativos de, de lo que es la época de. Bueno, me he algunos, ¿eh? porque podríamos haber traído también Wipeout, eh, que lo tenía. Wipeout como el programa. No, no, no, no. Realmente era un juego de carreras, pero de naves. Sé cuál es, sé cuál es. Tuvo varias versiones y fue también rompedor en aquella época, claro, los juegos en 3D. Uf. Probamos una alternativa india a ese juego en la Final Heroes de 2019. No sé si producción se acuerda. Sí. Sí, producción se acuerda. Probamos una alternativa a ese juego y, y deja mucho que pensar, deja mucho que pensar, porque es como... es yo lo siento como que es un juego de carreras, sí, pero es una reinvención completamente Porque las velocidades significan mucho y a veces los giros y tal también tienen mucho que ver Es un control completamente diferente Pero bueno, mmm, habría que probar el original Habría que probarlo, ¿eh? Habría que probar el original, por eso también eh, bueno he traído Medieval 1, fue el, el primer juego eh. que, que compré mm, Las plataformas con una historia, la historia es, es preciosa El señor Fortesque, Fortesque y, y bueno, dentro de lo que es las plataformas tendríamos el Medieval, el Spiro, The Dragon, Bandicoot. Vale, yo creo que de las plataformas esa sería igual la, la selección que he hecho Y luego de la saga de conducción he traído algo un poquito más, más variado Cuanto a Driver, podría haber traído el Gran Turismo, pero no lo tengo <risa> El Driver y para mí uno de los mejores el red Racer eh, Ford la saga Ray Racer era bastante entretenida, muy arcade, muy fácil. A mí el R4 me recuerda a la tarjeta de, de juegos de la Nintendo DS. Pues el, el Ray Racer 4, además con una, con una banda sonora también muy buena. Dentro de la parte que me toca, de lo que a mí me gusta, que es, que es la musiquilla dentro de los videojuegos. Efectivamente, como hemos comentado. Es, eso es, a mí es una de las, de las mejores bandas sonoras. No puede faltar luego dentro del género de lucha. nos saluda Macio por el chat, Tekken bienvenido. que 3. Deken. Quiero y jugar luego... al Tekken porque tengo un amigo que está súper obsesionado Y quiero decirle, he jugado al Tekken 3 Toma. Podría haberte traído el 1 y el 2 Dios. <risa> Pero he preferido ir Al que fue el, el, la, la estrella. estrella Dentro de lo que es el PSX Y otro poco conocido Que es el Master of Teras Casi De la Guerra de las Galaxias Luego ya veremos por qué me parece original Y qué es lo que, siendo un juego de lucha Muy malo Se le pueden meter muchas horas Después eh, Bueno no puede faltar, lo vamos a dejar para el final uy, vamos a dejar para el final uy. como no se ve en cámara Qué ganas. pero bueno, eh, hay una joya por ahí escondida de Activision que poca gente conoce, que mezcla muchos estilos de juego, eh, plataformas con dispara todo lo que se mueva salta eh, cambios de cámara, o sea es, es una locura, pero me parece una joyita que es de Bruce Willis, <risa> Apocalypse Tal y como me lo has presentado, lo primero que se me viene a la cabeza, no sé si lo conocerás, se llama Ultra Kill. No, no lo he probado. Pues, pero ¿sabes lo que es? No. Imagínate un Doom, pero muy vasto, mucho más vasto que el Doom. Más vasto, pero ¿qué versión del Doom? Hablamos el Doom, Doom Eternal, original, pero versión Eternal. vasto. Vale. Mucho más vasto. No que eduquen, pero a lo salvaje. Muchísimo. Bueno. Y es podría. estúpido. O sea, respecto a armas es estúpido. Entonces me ha recordado a eso nada más. Podría ser, esto sería una mezcla eh, entre el, el concepto del contra. No sé si el contra lo conoces, va a sacar ahora Konami además un remake de contra. Pues tendré que mirarlo. Que, muy conocidísimo en la Nintendo, en la NES, que eran, pues bueno, típico eh, de izquierda a derecha, de scroll. Dos personajes que van disparando a todo lo que se mueve, les llegan un montón de enemigos y tienen que ir pasando misiones. Tenía luego una cosa curiosa y es que había misiones que eran en horizontal y misiones que hacía un efecto como que ibas hacia adelante por un pasillo y después sí. eh, también misiones en las que estabas parado con bosses en las que estabas disparando hacia el techo era era una cosa muy curiosa pues sería esa mezcla del contra pero llevado a las tres dimensiones una cosa muy así que vas, vas mejorando tu arma según vas rompiendo consiguiendo objetos como sí. juegos como el R-Type de naves pero llevado a un personaje pues es un poco ese concepto. He estado jugando recientemente a una cosa parecida que era básicamente estático. Mm. Es, es un mapa. Y, y es estático y tienes unas plataformas a las que saltar. Se llama Hellis Other Demons. Mm. Es indie. Y, y es básicamente eso. Pégale a lo que tengas. Va mejorando tu arma. Y van saliéndote hordas constantemente. Bueno, como contrapunte también con Bruce Willis. Y por poner un juego que realmente no me gustó nada. Eh, y bueno, pues. Pero está aquí. Vale, tiene su entretenimiento. El Jungla de Cristal. Trilogía. Viene el 1 y el 3, ¿vale? el 1 es el que podría ser más parecido a ese concepto de, de soy John McLean y voy a, matando a todo lo que pillo salvando rehenes por todo el edificio, curiosamente John McLean en la película empieza arriba y acaba abajo y aquí empiezas en el, en el sótano y va subiendo hacia arriba, Donkey Kong bueno, cosas que vamos a permitir determinadas licencias pero bueno, licencia oficial Fox tal, el tercero es en coche un poco por ese rollo de tienes que ir a tal sitio en tantos minutos, tal, con el taxi, no sé si os acordaréis de la película, los que la habéis visto. Es, esa, va la otra, esa va a ser la otra, <risa> esa va a ser la otra, porque yo desde luego no. Bueno, pues, eh, y la 2, pues, al final es un concepto intermedio entre los dos juegos, que se desarrollaba en un aeropuerto y tal. Está muy bien, si te gustan las películas, pues yo me echo unas risas, pero, en serio, el apocalipse, la verdad es que le gana, pero por goleada. Luego, quería, eh, no hemos hecho funcionar la pistola aquí con este monitor, ¿vale? Pero el Time Crisis, que no sé si, si lo conocías o no lo conocías. En absoluto. Pues bueno, en las recreativas era ese juego en el que tenías una pistola y tenías un pedal. Usabas el pedal para salir de la cobertura, disparar, cuando tenías que recargar, tenías que entrar en la cobertura. Y claro, también podías usar eso de cubrirte o no cubrirte para evitar que te diera Claro. También tenías un reloj, obviamente no vas a estar cubierto todo el día. Salgo, disparo y estoy cubierto. Tenías un tiempo para ir matando todos los bichos y ir avanzando. Estaba muy bien, para mí un juegazo. Es el que creo que estaba metido dentro de la, de la consola. No sé si, si lo ha conseguido, si lo ha encendido Íñigo. Si no, pues bueno, como sabemos que este disco da problemillas. ¡Aldebarán nos ha dado la sub! Bueno, Aldebarán, el que faltaba para el, <risa> el, que faltaba verdad, el, tío. Para el duro. Muchísimas gracias. No sé si ha saltado la alerta, creo que no, ¿verdad? No, no ha saltado la alerta, pero nos lo avisa Twitch, gracias. Bueno, y luego no puede faltar la joya de la corona para mí de la época de lo que es la PSX. ¡El Metal Gear Solid! Metal Gear Solid. ¡Vamos! Sin más, para mí eh, me dio a conocer al señor Kojima. Vamos a dejar esto por aquí, creo que no ha arrancado, pero bueno, antes de nada coge el mando. Vamos a ver un poco lo de la memory card. Y vamos a ver Antes el mando también. El reset, sí. Es el mando clásico de la Playstation. O sea, Yo me he cogido otro. Ya está. Ahí está. Para los de lucha va a estar bien. Y bueno, pues eran... La verdad es que para mí el mando fue también rompedor. Porque tener dos mandos analógicos. Cuando vienes de, de los 8 bits, que hay algo claro. de analógico is, is, is nothing, ¿no? Eh, tener la cruceta clásica. Cuatro botones. Ojo, la NES la NES tenía dos. Nintendo, así sí. Así sí Nintendo, así sí. La Super Nintendo tenía cuatro y ya la Super Nintendo traía, no sé si la habéis probado aquí. La Super Nintendo no, pero sé cómo es el mando. El mando ya tenía dos botones, aparte de los cuatro sí. que traían y, y el R LL y el R. LL y el R. Que creo aquí, que son Z y R. ¿no? Aquí por dos. Duplicado, Playstation Vibes. Gracias, el de verdad, gracias. Y bueno, luego lo clásico, el botón, estos son los originales, ¿eh? Sí. Apenas se ha cambiado el bando, en verdad, en cuatro generaciones En cinco Se juega bien, yo lo que sí recuerdo de cuando le metía Más intensidad de juego y demás Me dolía el pulgar derecho sí. Más que el izquierdo eh, Por el hecho de que estás todo el rato Bueno, y el izquierdo también, que estás todo el rato Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, Ñ, La parte de la uña Como si te fueras ah. de, de tanto hacer el esfuerzo Claro yo, uf, estoy ahí que... Pero bueno, eran muchas horas Eran otros tiempos, éramos más jóvenes No dormíamos, solo jugábamos <risa> era, era, era una, era Todos un hemos acuerdo, pasado pues, por eso. Era era poco, Entonces, pues bueno, yo creo que es un mando que a día de hoy, pues como bien dices, sigue funcionando muy bien. Aunque creo que dentro de lo que es estudios de ergonomía y demás, se sigue diciendo que el de la Xbox es el más... El más Nunca ergonómico. he entendido verdaderamente por qué. O sea, en parte sí porque es como es mucho más fácil bajar mm. de gatillo a, a cruceta que mm. subir de gatillo a cruceta. Mm. O sea, de gatillo de, de joystick a cruceta. Mm. Pero dentro de lo que cabe, para la generación que era esto... El mando de la NES es muy ortopédico Eso lo he dicho yo varias veces durante la NES Y de hecho lo pone en el título del streaming en YouTube Pero dentro de lo que cabe O sea, si el mando no ha cambiado en cuatro generaciones es por algo En cinco generaciones es por algo El mando de la NES era una cajita de Efectivamente. de creme pequeñita ese, ese, es el, ese es el problema también Perfecto. Que es como, vale, pues aquí tienes el tamaño adecuado En la NES, claro, al final se te quedaba en una cosa Que tú lo coges parte. en un móvil Es que el móvil es más grande, de hecho Tú lo coges en un móvil y la cogías así y claro pues para jugar así vale pero para jugar durante tres horas largas cuatro pues a lo mejor te mueres tampoco tenías muchos botones tenías la cruceta A y B cruceta y B efectivamente <risa> o sea no te quedó mucha costa. historia pero bueno pues eh... De hecho para los de lucha existían los los pads sí. los pads de toda la vida los de joystick Y tenías como diez botones y los necesitabas pero en aquella época a ver conseguía eso si no lo traía claro. de importación también claro. hay que tener en cuenta en, en qué época nos movemos la PSX quizá fue el momento en el que se no sé si, si es la palabra correcta se democratizó el tema del juego hmm. yo creo que la época que me pidió a mí los que jugábamos con un ordenador era muy raros. un polvo bastante de, de tiempo de recreativas a esto eso es eh, estaba bien visto la recreativa estaba un poco raro ver tienes un ordenador en casa y juegas pues éramos cuatro éramos cuatro y ya cuando llegó la PSX y empezó a hacerse famosos títulos como FIFA eh, y demás que pues abrió a un público mucho más amplio el tema de, del videojuego y a día de hoy, pues bueno. A fin de cuentas bueno, también por lo que has Xbox. dicho, porque el Doom, por ejemplo, cuando se lanzó para descargar, mm. la gente lo jugaba en ordenadores de sobremesa. Claro. Ordenadores de sobremesa en plan de, de trabajo. Cuatro, cuatro disquetes. Efectivamente. Y, y, de hecho, que se lanzó como a las 12 de la noche o algo así. No sé qué hora era aquí. Pero mm. que se lanzó a X hora y tenías ya a un huevo de gente descargándolo. Y de hecho petaron los servidores porque la gente estaba intentando descargarlo todos dios a la vez. Ah. Pero bueno, el, yo me acuerdo del Doom original, el original cuatro disquetes, tenías que meterte en una BBS si sabías lo que era eso, y si tenías acceso en aquella época, eh, porque claro, internet tampoco era lo que ¿El era. Internet ¿El internet de del 97? ¿De cuándo es el Doom? El y, 96, puede ser. ¿Producción? ¿Producción? Busque usted. El Mientras original, nos, lo dice, nos comenta dice, nos comenta que eh, no puedes comparar la complejidad de los juegos de NES con la complejidad de los juegos de PSX Eso es verdad, o sea, Cierto. a fin de cuentas, eh, del 93 eh, Pues del 93 es el Doom eh, A fin de cuentas, además, o sea, tienes, tienes toda la razón del mundo O sea, no necesitabas más, por así decirlo Nosotros cuando hemos jugado a la NES hemos jugado a, al Mario O sea, los Mario clásicos, no necesitas muchos botones, te sobran botones En la Wii U para jugar al Mario te sobran botones eh, Te puedo poner ese ejemplo porque el mando de la Wii U es lo que más se parece a esto Básicamente, eh, y no sé, o sea, la mayoría de juegos de, de NES en general no, no requieren de eso, eso es verdad. El de NES era suficiente, sí, o sea, respecto a, a botones, no te voy a negar que sea suficiente. Yo te digo respecto a la ergonomía del mando, porque entiendo que no tiene sentido hacer un mando así, con los cuatro botones de cruceta y dos aquí, porque no tiene sentido. Pero respecto a ergonomía, yo creo que quedaría mejor. Eh, bueno, de las Atari eh que claro, también... claro. <risas> que ver compara con el mando de Atari dice Guraseros que, que no sé quién es la verdad que es más ergonómico producción tú conoces a Guraseros no no Guraseros un saludo para un saludo gracias por pasarte o para ella y nos dices Nordax que ahora pasa a saludar suerte en el stream me devuelvo con mi gente suerte gracias Nordax ah. <risas> <risas> y estamos dentro bueno toca jugar ahora bueno, si quieres darle para ver la memory card Un poco para comentar ese detalle Arriba eh, selecciona arriba la memory card, card. Eh, Te saldrá la de la izquierda Casi seguro, si le das a la X y pi... Igual no te la coge Porque creo que la que está mal es la azul Si me suelta usted la azul Señor control y me aprieta un poco mejor la verde Ole No tendría que Nos vamos tiempo. a... Ya sacaron luego el de SNES que era infinitamente más cómodo Sí, sí el SNES claro. no lo he probado yo O sea, jugar con él no he jugado, sé cómo es Pero sí, se nota sí, bastante por el hecho de Doble círculo y espacio en medio Efectivamente, ya empezaba un poco este, este concepto Eso es De los dos círculos, un poquito de ergonomía, era más fácil de colocar Tenía también un poquito efecto gatillo, no era muy exagerado Dale, Alex, eh, Sí, exit Vámonos Exit, espérate, ¿dónde está el exit? Abajo, a la derecha Ah, joder Se sí, gato total eh... Y ahora arriba, memory card Memory card Vamos a ver Vale, ¿Le entonces, hemos dado? Eh, en esta en concreto tenemos de Gran Turismo, de Master Opteras Casi, de Medieval y de Tekken. Mira, pues esta nos va a valer para. Nos va a valer para... Toma ya. Pero bueno, el concepto era ese. Realmente esta es una tarjeta de un mega. Eh, si producción me pasa la, la azul y las otras dos rojas que tengo por ahí. Dice Aldebarán que él tiene las NES. ¡No descartamos! Por... ¡Aldebarán vente! <risa> Oye, pues está cerca. <risa> A media hora. Llega antes de que terminemos. Esto no, sería... Te día. <risa> esto sería una memory como la que está cargada ahora mismo de un mega. Oh, es decir, en un mega te entraban tantas posiciones. ¿Un mega? Un mega. ¡Qué tiempos de tamaños! Me cago en mi Un vida. mega. Enchufabas y pues pues lo que... Pues imaginaos esto, compáralo ahora con una tarjeta... De 300... <risa> una micro SSD. sabes <risa> Una micro SD, perdón. Una micro La respuesta en 256 gigas. Que es las SD y las... bueno, las XC. El rey es que era lo que había, un mega, y como veis en pantalla, tiene eh, X posiciones. un Pues 3 por 5, 15 posiciones. Cada juego podía ocupar su... esto, X posiciones. O sea, sí. no, no te volvían loco con... no, es que son 15K, son... no, no, no. Su juego ocupa cuatro posiciones, este otro juego ocupa otras cuatro posiciones, y punto. Y este ocupa una eh, y otra y tal, lo que estáis viendo ahí, ¿no? Entonces ahí sí. vemos como el Gran Turismo, eh, el original, el primero, son cinco posiciones, sin embargo, el Gran Turismo 2 son cuatro posiciones. Bueno, grabarían menos cosas. Y luego, pues la mayoría eran de una única posición. Ahí vemos también una partida que pone CB3, es el Cool Guarder 3, eh, también es una posición, pero podías guardar en varias partidas. Sí. Bueno. Vamos a aprovechar ahora que hemos hablado de, de los de la memory card y de los juegos que aparecen en la memory card para elegir un juego directamente. Déjame terminar solo una cosita antes Cuéntanos. de la memory card. Hemos comentado que había de un mega, esta es de 4 megas y esta es de 8. Solo se ve una página, pero una vez insertada con los mandos podías ir cambiando de página. 4 páginas, 8 páginas, sin más. Y bueno, vamos a ver si estaba el Time Crisis, pero creo que no está cargando. Vamos a probarlo. Probamos una vez. Si no, sabemos que se nos da nos da guerra. Mientras tanto, voy a dejar esto al señor Control. Yo creo que podríamos empezar con... Control, el como en las pruebas de antígenos. Vacunado. Ah, mira, mira. Sí está cargando. ¡Aplauso! en Crisis. Una pena que no, que no tengamos la posibilidad de que no nos haya funcionado la... De la jugar recreativa, moneta, vaya. Con la pistola, porque la pistola, la verdad... Si la enchufas, con el retroceso y todo, hace un ruido del copón. A la X. Eso es. No, el... Bueno, seleccionas el idioma en el que quieras... Ah, no quiero jugar en alemán, gracias. Bueno, dale a la X otra vez. Ah. Y ahora dale al cuadrado o al círculo, creo que era. Ese pipi es de que sí, ¿verdad? Ese sí. Vale. Entonces, bueno, ahora detectará el mando y... Eh, como no tenemos la pistola, lo que nos va a salir es un puntito azul... Huh. Que es el que vas a poder manejar. No se puede jugar en analógico. Es cosa un poquito rara. Otra, otro detalle que no hemos comentado los mandos. Mientras está la intro... Soltando sus cosas. Eh, hay un botón aquí en medio que se llama Analog, que es para cambiar de modo, eh, modo mando clásico a modo analógico. ¿Vale? Cuando se enciende la lucecita entran en funcionamiento los, yestis. los dos yestis. Los dos eh, yestis analógicos. En este tipo de juego sería lógico poder manejar ese puntito azul con el con el claro, claro. no lo hicieron así lo hicieron con la cruceta ahí un podéis ver el puntito peor. moviéndose eso es Ey, pe... los shooters de verdad <risa> no este era, era un puntazo claro que ibas ahí en las recreativas con la pipa en la mano <risa> cubriéndote y demás era era muy vamos a ir dándole muy entretenido a ver qué nos comentan por aquí te va a plantear tres tipos de, de juego vale Vale, como no tenemos partida guardada no aparece mi nombre, qué pena. Entonces, pues bueno, presiona cualquier botón para... ¿Le dar, acabo pues... de dar ahora? Ah, Ahí está. Está cargando. Va un poco, este disco sí que está un poquito más... Bueno, le damos, le damos otra vez. Es que no sé exactamente cuál es el botón en concreto, pero hay uno que hay que... ¡Ey Nada, esto es la Es la intro. Vale esta es la intro Yo es que estoy acostumbrado a spamearle la X para todo en no, cualquier juego Hay juegos, ese es otro tema de la, de la, de esta consola No todo era la X Entonces ¡Ole! Uh, entonces ahora con el puntito puedes seleccionar entre el modo arcade Que era el de la, el de la clásica que tenías en la recreativa Vamos bueno, a probar esto Que es el mejor Que te cuenta la historia de principio a fin Luego modo especial de survival, opciones, bueno El arcade Vamos el a darle el arcade Toma ya y no sé si te va a dar dos opciones dentro del arcade. Sí, el modo de historia o el modo de tiempo. El historia. Vamos a ver la historia. Sí. Story game. Así nos enteramos un poco de qué es lo que ha pasado, ¿no? Aunque nos lo cuenten en inglés. A ver. Stage one. Ah, vale, sí. Toma ya. ¿Veis este pavo? ¿Lo veis? Pues posteriormente vamos a tener que pegarle un tiro en la cara. Pues de muchas horas. ¿eh? Pues bueno, de muchas más, horas. Yo creo que el juego se podía pasar relativamente rápido en media hora. No mucho más. Yo creo que era media hora. A mí los gráficos de la Play 1 me enamoran. En general los, los gráficos de los juegos así de estas consolas me enamoran. No es tan mal para la época, eh. Luego hay que tener en cuenta también la resolución, porque estamos hablando de que estamos en un pal, entonces la, la resolución que había en aquella época de pantalla. Bueno, vas a, tener, a vas a tener dos botones. Bueno, entras aquí, a saco. Y según entras, entras cubriéndote. Vas a tener un botón para descubrirte y otro para disparar. Vale. No sé cuál es, entonces vas a tener que probar. <risa> eh, press button to attack. ¿Cuál? Será. No sé si es un R. ¿eh? El de... ¿Con el cuadro me descubro? Vale. Con el cuadro te descubres, lo tienes que dejar apretado para estar descubierto y con el otro disparo. Claro. Y aquí supongo que dispararás. disparo con... Sí, efectivamente. Así que vamos a mover esto pues, así. Como ves, aquí le quitar toda la gracia. Vale, porque... Vale, ya, claro. ¿Vale? Te veo lento. El hitbox también está gracioso. Te veo lento Ah, pues sí, posiblemente. <risa> vale, y ahora se mueve. Eso. Bueno, es. menos. Bueno, Ey. mecánica es sencilla. Mata todo lo que se mueve ¿No ahora. puedo mover la, la cámara? No. No puedes mover la cámara. Pues entonces, eh, Vamos a intentar otra vez. ¡Fuck! Mucho suelo. miedo le tienes, eh. Un poquito, un poquito. Bueno, eso sí, que te acabas de librar de un bazocazo bastante importante. Al suelo. ¿Y dónde está el otro? 19 segundos ¿Dónde está el otro? Ay, Dios Sí, soy muy malo ¿Por qué? Estoy intentando descubrirme y disparar y no me... Si quieres dejar apretar uno y apretar el otro no es tan difícil Ahí está generaciones... Ya está, ¿no? Sí, sí, ya estás vendido 3, 2, 1 Ah, fuck Bien, eso era lo bueno de los juegos de, de antaño Vale, puedes continuar el mítico retrae, yes Es porque no tengo que meter más dinero, así que Sí, pero mira qué divertido es Hay que empezar desde el principio Exacto Vale Pregunta del millón ¿Cómo de mal es la I aquí? Porque si es muy mala, mm, me la suda Y hago así Es bastante mala Digamos que yo suelo. creo que eh, Al principio sobre todo Necesitan dispararte 5 veces para darte Ah, bien Algunos no, o sea, el bazocazo Cuando te tiran bombas Todavía no llega Cúbrete eso es, te cubres, fuera. eso si te pilla, te pilló hey, pi. Eso si te Me pilla, ha hecho daño. te pilló Entonces, tú vete sin miedo Joder, a ver, un poquito más abajo, ahí Pues, ya anda También puedes ir Iba controlando a salir este Puedes ir controlando ah, pues no. si tiene que cargar o no cargar Porque tiene una cadencia de disparo Entonces puedes aprovechar, el... vale, a disparar ahora Te cubres, vuelves a salir y como va a tardar Fuck. volver a disparar Claro, ese pavo lleva una Deagle, por ejemplo Lo cual requiere muchísimo más Luego también eh. hay... Eso se curen ¿eh? por ejemplo Eso con la pistola, la... la verdad es que era un poco más complicado AP. vale. Aquí igual te sale uno rojo que te suma... Te... Si lo matas rápido, te suma segundos No sé si es aquí o cuando cruces la puerta aquella Antes de que se cierre, claro ¡Fuck! ¡No! Vale Joder, estamos lejos, coño Ahí. Y más Bueno. Vale. Aquí creo que sale ahora uno rojo. Claro, aquí pierdes un poquito más de tiempo porque tienes que esperar ahora que se abra. Claro. Si hubiese sido más rápido... Ahora no veo que... a nadie. No, no, no. Tienes que estar cubriéndote. ¡Ah, cojones! <ríe> es ese rojo... Vale, se sí, le más tiempo. No. Joder. Uh, me mata, me mata, me mata, me mata. No, ¿Le he dado? ¿Le he dado? Sí, sí, le he dado, pero sigue saliendo. Cuidado, ese gran un bombazo, cúbrete y ya. Coño, ¿ha aparecido hasta aquí? ¡Ha aparecido este en la cara! Pero eran maravilloso estos juegos, ¿eh? Te tiran un bazooka, explota justo en la puerta en la que estás, pero si estás cubriéndote justo detrás de la puerta no te hace nada. Vamos a intentarlo una vez más. Me encanta que los shooters sean adictivos, da igual qué tipo de shooter. Este está muy bien, ¿eh? Y si tienes la posibilidad de probarlo con pistola... Tienes horas y horas a la cabeza, que asegurados de a la inversión. cabeza y a la cabeza. Es de esos títulos que pese a los gráficos que tiene envejece muy bien. Sí sí, ya te digo. Pero claro, con la pistola, no. Cuidado, no. agáchate. Hola. Al final es eso, te acabas aprendiendo un poco cómo va todo, aunque no es exactamente siempre igual, porque depende de la velocidad a la que vayas avanzando puede cambiar un poco la situación o el orden en el que van a salir. Eh, pero más o menos ya todos salen de las mismas posiciones. entonces pues, pues bueno cuando ya llevas aquí, y te lo vas aprendiendo ¿sí te vas aprendiendo tal y podías competir a lo que competíamos nosotros entonces que era a ver quién lo hacía más rápido de ahí el, el modo en vez del arcade el modo de, de tiempo. te cargo por ejemplo aquí ahora si consigues matarlos antes de que se cierre la puerta del todo ganas unos segundos cosa que no voy a hacer. Cargamos no, no, ha sido por poco Poquito no, poco Ahí poco. acabas de perder Pues 3-4 segundos Que son vitales Acuérdate que justo ahí Va a salir el rojito 4 segundos Que acaba de sumar Al fondo Le la granada Disparame ahora, crack Otro rojo A tu izquierda Que es el que te ha reventado Ya, pues bueno o sea, no, no, no, no te ha dado no, segundos Porque bueno, has tardado Bueno, poquito a poco ha tardado mucho ¡Ostras! ¡Qué mucho! ¡Ey, pavo! Ese es el concepto de una película ochentera. Joder, ahora me dan todas, ahora me dan todas. Uf. Bueno, no te han dado todavía oficialmente. ¿Está? Una no te han dado sí. antes, o sí, ya es área 1. ¡Área 1, chavales! ¡Hemos pasado al área 1! <risa> Oye, está bien, ¿eh? El 90% de acura, sí, claro, con el mando. Con la pistola, la verdad es que no escatimas que en balas ¡Uf! Uh, hombre, esto me puedo imaginar <risa> ¡Ostras! Tien, tiene la ventaja de la altura Anakin hay half de high ground con los ganchos! ¡Anakin! ¡Eh! ¡Cuidado Anakin con los de... ¡Oh, coño! Vale, te referías a eso Pensaba que me iban a, que me iban a saltar el, el barco ¡No! no. Sí ¡Anakin IH of the high ground! Creo que algunos sí te saltaba Sí, me a de saltar uno de hecho ¡Coño! Ah, vale Ahora, ahora Anakin IH of the high ground Eh, ah, bien, no le he dado, no, ¿no? no le he dado. No le he dado. Eh? Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Fuera. ¿Está es una manera ¿Ya? de.? No, no, todavía no. De sentirte como mi amigo el Palmadita, que todavía sigue haciendo cine Steven Seagal. No sí. sé si habrás visto alguna película buena de Steven Seagal. No, la verdad es que no. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Espera qué? Joder. Me han, me han reventado. Vale. El, eh. ¿Probamos otro? bien Vamos a ir cambiando eh... porque tenemos bastante juego, como habéis visto Sí, creo que vamos a ir un poco en el tema de los shooters Así que vamos a decir que... Primero quiero que pruebes el malo ¿El malo? El, ¿El jungla de cristal? Jungla de cristal Jungla de cristal Ok eh, no, no hagas así porque te llevas el... Tienes que poner el dedo Ahora tienes que volver a montarlo ¡Ay! ¿En cualquier posición va? No, solo tiene una ¿Cómo va a ir en...? O sea, quiero decir boca arriba o boca abajo Pero... Vale no, no. Ay, ay, ay, ay Producción, producción <risa> Que nos va a desmontar La consola tiene pues veintitantos años ¿no? Entonces, es normal pues, Hemos será... dicho que el Doom es del 93 Y la PSX Eh... Será 90, 96 6, sí, 96 Sonaba a mí yo creo que la compré en el 98. En el 94 salió. En Japón, claro. En Europa en el 96. En en el 98. Bueno, pues esto es eh, dentro de esos juegos que eso sigue funcionando a día de hoy. Sale la película hay que hacer el juego. Por muy malo claro. que sea. <risa> claro. ¿Vale? No es tan malo, ¿eh? Es entretenido, pero que es el logo oh. oficial de la Fox. Oh. ¿eh? Fox Interactive. <risa> Esto comparado con la, con la cinemática de hoy en día Madre mía, la coña de, de Fox Ahora, bueno, ya ves como lo de los vídeos, aquí te presenta de Cuando es cada release el 88, 90, 96 Me parece raro que no te ponga que no puedes Piratearlo no, porque coña. Lo pone en todas partes, es que lo pone en todas partes bueno Die pues, Hard Trilogy Hablando de piratería Esta es una de las consolas que de hecho triunfó Porque muchos estudios Realizaron juegos por lo difícil que era piratearlos Entre comillas de difícil porque luego enseguida entre que salieron los chips de la época eh, la gente sabe hacer muchas cosas famoso el clone CD hay mucha historia de los principios de los tiempos de los crackers y los start to play bueno tienes tres ahí puedes elegir si mueves izquierda o derecha te permite escoger eh, ah, entre la 1 la 2 o la 3 la 1 es en la Katomi Plata la 2 es la del aeropuerto y la 3 es la del cochecito que básicamente es como la de taxi tienes tiempo para ir de aquí a allí sí. y así tal el, el del Nakato Mi Plaza, que sería el de la primera de la peli, película. sería el que es en plan shooter en tercera persona. Uh -huh. Vale, ahora hemos visto uno en primera persona un poco especial. Este sería en tercera persona. Tengo de la NES malos recuerdos con la, el shooter de tercera persona. Bueno, el de la, ¿era, era la NES o era ¿qué? Era la 64? Era la 64. Era la 64, tengo malos recuerdos en los shooters de la NES con un único joystick. ¿Cuál me recomiendas tú? Yo este, ¿eh? hombre, es en el, el, el género en el que dentro, los, si dos, probar, Si quieres probar alguno de los otros dos... ¿Aquí tenemos analógicos sí o no? Eh, no lo recuerdo, mira, una pregunta. Sí sé que los de atrás se utilizaban para esquivar, o sea, los R 1 y 2, se utilizaban uno para rodar hacia un lado o rodar para el otro y si no, moverte lateralmente, que era sí. lo poco bueno que tenía este título. Y luego tienes para disparar una bomba, eh, o sea, disparo principal, disparo secundario y movimiento. Y no sé si tienes analógico. Eso es tan sencillo como cuando empiezas, lo pinchas y a ver si... Te digo tienes. yo que sería lo lógico. Vaya, un joystick de movimiento, un joystick de cámara. Como en cualquier shooter. Eso de la cámara es relativamente nuevo. eh La PSX, ya te digo que... Piensa, A ver, del 94. el concepto en el que estamos. Bastante claro. que te están enseñando imágenes en 3D como para que encima puedas controlar la cámara. Que es un poco lo que, lo que tenemos en el siguiente. Bueno, ya ves los tiempos de carga. En el Super Mario 64 se podía. Sí. En el Super Mario 64 la cámara sigue siendo una mierda. en, en la calle, pavo! <risa> <risa> te lo he dicho en streaming. Ahí teníamos la intro llegando en la Catomi Plaza y el, Level el one. en el garaje. Tenemos un Garbage. pequeño. Mmm, bueno, es que graficazos. <risa> A ver, vamos a poner analógico. No, no le da. Tendrías que pulsarle. Se tiene que poner en rojo. Ahí está. Eh, y no te deja, ¿no? Se da a continuar. Dale a X a ver si te deja continuar. No, pues no tienes. Vale. Entonces, todos esos juegos bien hechos. Sí tienes movimiento, pero no... Sí y no. A ver, tenemos la, la cámara. Vale. Cruceta. Solo puedes mover izquierda derecha, Uf, pero no puedes cambiar. Tras. Entiendo, Entiendo. Cómo... Entiendo cómo va. Supongo que vale. este palco es malo. Sí, punto rojo, malo. Punto azul, bueno. Le eh, queda una bomba. Está gracioso. Y con la X queda disparo. Una. Eso es. Te queda una bomba. Entonces tienes que acabar con todos los malos y tienes que ir a los puntos azules. Bueno, como siempre, puedes utilizar eso, es lo que te iba a decir. Porque si no, vas a durar muy poquito. De por sí voy a durar muy poquito, pero no te preocupes. Bueno, esto shooter. ya tienes la mitad de la... Hombre, si no esquivas... ¿Puedo esquivar hacia... No, no puedo esquivar hacia... ¡Ey! Te calmas, crack. Ir hacia los puntos azules y liberarlos. Que hacia los... Los... Ah. Tienes que meterte... Ok, ok. Uy, cuidado con eso. Que tiene vale, una, una vida perdida. Eh... <risa> no es tan difícil, eh. Yo estoy seguro... Para mí un poco. Yo estoy seguro de que lo retomo ahora y no... Estáis muy mal acostumbrados a la generación. Básicamente nuevas. sí. A los mandos con sentido común. A ver, vamos a entrar por aquí. Sí, no sé si desde ahí tienes acceso o no. Tendrías claro. que acceder desde el otro lado. No hace ¿Sabes? Acceso, ¿no? Te hace transparencias, te hace. Ah, sí, eso, eso me parecía muy curioso. Para que puedas coger y. Pero sí si me he que si todos los enemigos. Sí, pero tienes que liberar a los. Sí, no me sí, está diciendo ni Voy, que voy, voy me, que voy, me, que, voy, que, voy crack, crack, que voy, que voy. No me tío, vale. ¿Cómo te ah. vas? Vas muy lento. <risa> oh. ah, aquí te hay otro, una. aquí hay otro, aquí hay otro. Te he dejado una. Aquí hay otro, aquí hay otro. Y ahí tenías algo. Bombas. Puedes coger otra granada. ¿Ves? Porque Vamos, es lo más claro. normal del mundo es que haya bolsas por ahí tiradas en los parkings con granadas. Vale, y ahora este pavo era? es malo. Al menos en el Akatomi Plaza pasa eso. Sí, ese es malo. Vale, ¿y a sí. estos tengo que escoltarles o cómo no, no, no, hace falta, van ah, no, no, no les faltaban solos. No, no, no, muévete, muévete. O sea, solo te disparan a ti. No sé si te estás dando cuenta. Sí, sí, sí, me, da, ellos, me, da, me, da, cuenta, me da cuenta. Ellos son caballitos blancos, los han atado, los has desatado tú. Y dicen, bueno, se ha desatado. ¿Se va yendo, corriendo? No, si va despacito. Tiene una lógica aplastante Una lógica aplastante el juego Hostage escape Vale, bien, sí, bien Ahora tienes que Este, es claro, solo con dame, dame, cosas, Una dame cosas. caja, a ver, ¿qué te da? ¡Ey! Una latita Se te están disparando Sí, me acabo de dar cuenta por eso Puedes disparar tú también a través del cristal Sí, tengo... pero como no veo a que tengo que o sea, disparar un jungla de cristal Tú estás al cristal y se rompe Que eso en aquella época Bueno Eso en aquella época era Le he dado, le he dado, le he dado A este, a este también le he dado Hostage sí. escape Eso sí. está muy bien Ahí algo se le ha caído a ese porque... Eso no sé qué chale. es. Ah, mira, un chaleco antibalas. ¡Toma! Te va a hacer mucha falta. Eh, no, no, no, no, no! ¡Vienen 800! Sí, hay más... Se ve que hay más... Me pregunta el millón, ¿eh, ¿saben identificar los disparos o, o no? Es decir, ¿identifican hmm. dónde les están disparando ¿Tienen de no? bastante, o tiene pinta que no? Bastantes... ¡Y! Hay... Las sillas eran, bueno, como eran. Bastante que te están poniendo, es fíjate que eso no te estás dando cuenta, pero a la derecha salen círculos de cada uno de los que te va disparando para ver si te tiene o no te tiene apuntado. Tienes por ahí otros puntos azules. Aquí hay para uno, liberar? bueno, hay otro. Uno. Parece que sí, porque lo han, bajado, la lo han bajado ahora del, del ascensor. Ya está, ya le he dado. Vale, y este viene por aquí. Ahí está, uno y dos. Vale, y te tiene que dar alguno por el otro lado del parking. Que todavía no ha sido eso. Es por ahí, a mano izquierda. Si no me acuerdo no me, no recuerdo mal, es por ahí, a mano izquierda. Había otro. Aquí hay bicis, sí, por, donde por las motos. motos. Aquí hay un enemigo. ¿Eh? Ay, coño. Ahí. Cuidado, que estás es, like. es a un suspiro, eh. Sí, sí, sí. Literalmente, literalmente sí, y encima este pavo tiene acá. Pero bueno, ahí tienes otro chaleco. ¡Ole! Creo que es un chaleco. Ah, no, granada. Algo algo. Nada no, le duda. Yo estoy convencido de que en este juego, aunque tú veas 20.000 malos y tres eh, de los de los buenos ahí en medio, tiras una granada, solo mueren los malos. ¿Vale? Uh, pues mira. La granada Vamos a tirar esto. Es, es igual que antes. Pues solo te has cargado uno. El otro ni, no ha salido corriendo tampoco. Ya, ya, ya me he dado cuenta ya. O sea, creo, <risa> creo que literalmente, Vas o a salvo que te tengan en el punto de mira, se la suda un huevo lo que haga. Exacto. O sea, ni corren a por ti, ni nada. O sea, tienes que estar a cierta distancia y entonces es cuando entra en juego el... Eh, quedan otros dos por ahí. Uh, sí, pero no tienen, veo... no veo. Tienen que quedar, no sé si lo de azules. arriba a la derecha son dos, que, dos azules que te pueden faltar. Aquí no. No sé si por ahí. Está todo el rato por el centro, así que si de quedar alguno tiene que quedar en las esquinas. Creo que dentro del camino había alguna otra historia que no sé si también podías coger. ¿Tiene pinta de que sí? Fíjate que tiene una pintaza de que sí. ¡Oh, ¡Oh mamá! Y tengo un fusil también. Sí, y tienes para curarte. Uh -huh. Bueno, empieza la fiesta. Vale, ¿esto como va? A ver, ¿tengo las dos armas o solo tengo una? Creo que solo tienes una y cuando se gasta vuelves a la otra. Vale. Solo te quedan dos malos en la zona ahí. Mira, tienes uno hacia tiro. Vale, vamos a.. Vamos a hacer vamos. Tienes los, con los. Te puedes mover lateralmente con los RDL de arriba. Eso. Mierda, que estoy. <risa> He reventado todo, yo. Muy, muy bueno. Mira, los coches explotan. Está muy bien. Está bien saberlo. Pero sí, te acabas de reventar tú a ti mismo media vida Porque como John McLean Eres capaz de aguantar dos renadas en los pies No me tiene a tiro Es maravilloso esto Pero yo a sí, así que... Arriba hace un poco, que al final son bits Son bits Ahí está, y queda otro Y no sé dónde coño quedan aliados No he visto ninguno Te Al suelo ¿Qué? Ah, Que tienes que ir hasta donde No, no, no que vayas hacia donde te marca, que hay ah. una bomba... Sí, que tienes que desactivar. Métete ahí dentro. ¡Level complete! Está muy bien. Está muy verdad, bien. Literalmente muy bien. casi me revientan cuatro veces, pero vale. todo. La película era pues que te pillan en mitad de una fiesta en no sé qué piso. No sé si era el 39 o el 40. ¿Cuántos pisos tiene esto? Uf, era un montón. Y me he pasado el uno. ¿El garaje? Sí. sí. Toma ya. Tienes que ver esta película. Tendré que ver... Si no lo has visto, junto a la roca... ¿Doy por hecho que esto es una pantalla de carga? Sí. Bien. Está bien saberlo, porque si no yo veo esto y como no me ponen ni lo hacen ni mierdas, digo, pues muy bonito. Muy bonito eh, diagrama del edificio. No te quejes que no es una cinta de cassette que tienes que dar y estar escuchando aquí durante 10 minutos, ¿vale? No te quejes. Gracias, compañías de telefonía. <risa> Ese sonidillo de modem la época de, de los equipos de 8 bits. El sonidillo de modem se me hace a mí hasta nostálgico, fíjate, y no lo he vivido. Y se me hace nostálgico, en plan de, mola. No sé, es, es un efecto de sonido que se usa bastante en edición, por eso también, puede que sí. Pues, eh, nueve... bueno, el modem nuevamente tiene sus velocidades. Spectrum creo que se codificaba a 9600 baudios. El audio, para transmitir datos. Toma oh, ya. No me acuerdo de cuánto eran los modes, fíjate que 56 casi tal, no me acuerdo cuál, cuál era la medición ¿Cuál era Más o menos? o menos Iba a decirte que si tarda mucho a lo mejor cambiamos el juego Pues igual sí Para ir probando otro más que nada. Y ahora tire porque esto y cargará Porque es el uno, karma uno, uno, uno, uno, uno. O sea, al final eh, No, no, vamos va, a no va a mejorar juego. mucho eh, Más allá de otra pantalla Que va a ser cuadrada Para Con decirlo. más o distintas cosas Pues vamos yo a probar creo. otro juego entonces Sí, yo creo que ha llegado el momento De que pruebes esta joyita La Hablamos, joyita. el apocalipse Y tengo la ligera sensación de que sí, efectivamente Vamos a tener que hacer un V2 de esto Es que también Está viejilla, eh Te digo, nuevamente carga, eso es Ah, sí, sí. Nuevamente suele cargar más rápido. Pero... Bueno, otro detalle. Los discos. Eran negros. Eran negros. Eran negros. Eran negros. Y de la PS2 creo que azules. Ahora mismo ya no. ¿No? Había una que tenían azules. No me no qué consola era. Había una que tenía los discos azules. Más, era otra manera pues, de ser. También se rayaban menos, ¿eh? Me hace muy raro ver el logo de PlayStation así. Muy raro. Es como que no está centrada la P. Me pues está en 3D. Ya, ya, ya. ya. No, no es una imagen, es 3D. 3D real. Toma ya. <risa> <risa> oh. Y efectivamente, no pirateéis juegos. <risa> Vamos a ver qué tenemos. Ey. ¿Esta era la animación de Activision? ¿Y ah, la han ya. cambiado? ¿En serio? Al menos para este título. Qué insulto. Yo no, sé, no, sé qué, no sé qué tal se verá. He limpiado el lector, he limpiado un poquito todo. No debiera rascar mucho lo que es la intro. Toma. Vale, porque estas intros al final son vídeos pre-renderizados que está leyendo del disco. Donde bueno, puedes hacer una idea rápida. GTA. <risa> el concepto, una mezcla entre pues Apocalipse, una especie de, de, de.. hay zombies también en este juego. ¿Sabes Está, es, ¿Está el modo zombies o, o simplemente hay zombies? Zombies Cyberpunk. ¡Ostras! Es una cosa un poco tal. Y creo, y creo que podéis, por ahí salía también un vídeo de raíz de Machine o algún grupo parecido de estos nórdicos en, en una de las pantallas que.. O sea, es brutal. Este sí que es analógico. ¿Vale? Si no recuerdo mal, eh, bueno, pues le doy el movimiento, al analog. Eso es, déjalo puesto el, el analog. Disparar y luego. Ahora le damos start. Eh, sí, pero antes de darle el R2, creo que es disparar el disparo secundario, bomba. Y el R1, el salto. Muy sí. importante que tengas en cuenta el salto. Y te digo, es una feria, o sea, esto es una, una fiesta. Una fiesta del disparo, mamporro y tal. Que yo. Se me hace muy start, curioso. Que.. Un uh. nuevo juego Dale y, y va, vas a ver se me hace muy curioso que ya implementen el salto En R1, L1, teniendo en cuenta lo que se lleva En el competitivo hoy en día de shooters mm. Que es bastante común en mando Lo vas a ver porque aquí no tienes control de la cámara En ningún momento y la cámara va a ir cambiando Dependiendo del plano para hacer que te sientas Bueno, ya, ya lo verás Super Mario 64 pero bien <risa> uh. Uh cancelado <risa> Cancelado ¿Tú has leído el título del vídeo? <risa> sí, cancelado <risa> Madre mía, aquí un cadáver Sí, sí, aquí alguien intentando pues abrir el abismo de. bueno De hacer a Frank es una Stein. mezcla un poco entre el rayo de Johnny y Mnemonic eh, con. O sea, coge un poco esa, esa ese aspecto Y te lo sí. mezcla ¿eh? son los jinetes del apocalipsis, cada uno ah. de ellos Toma ya. La guerra... Esto que se una película está inspirado en... No, no, es una historia original. Ah. Lo que pasa es que cogieron y utilizaron la imagen de Bruce Willis para hacer el personaje. Un RPG, venga. Apocalipsis. Vamos a ver. Oh. Bruce Willis siempre recibe, ¿vale? Siempre. Veas la película. Acaba de sonar. Es que acabo de ver la escena y se me ha metido en la cabeza el... Wake up, samurai, we've got a city to burn. <risa> Pero literal, eh. Pero literal, en plan, boom, un flash a la cara. A ver. O sea, coge todos los tópicos de... Además era la época dorada de los bullies en las películas de acción. Y... Está curioso. Vamos a ver qué nos cuenta este pavo. Eh, oh. ya. Pues ya cool. nada. Ya nada. Ahora solo falta que diga allí pica <laughs> A ver, ¿qué tiene ahí? What? Es una pistola mm. Ahora la carga And he will imprison you and condemn you to death to test your metal Boom Ala, What the fuck? WTF no, no me dispares a la pared Es que no, no, sé, no sé cómo controlar el... Ah vale vale vale Claro, claro Tú disparas hacia donde apunta De hecho What puedes, the fuck? puedes estar todo el rato disparando Tranquilo que no se te van a... Esta es esta, esta Y ahora, no, no, te tienes que ir a la llave Que hay ahí, eso que punto rojo ves No, no, no, no, no punto para rojo atrás, dónde va Punto rojo dónde Siempre se hacia adelante Ah bueno, vale hacia vale adelante O siempre se avanza Y ahí dispara hacia el aparato Y pega una patada Y abre ¡Bam! Siempre porque porque ¿Por qué? ¿Por pero, ¿por pero si estoy dando hacia adelante ah con es pues ¡Ah, amigo ah, bueno qué Va, fiesta el tenido, el tenido. Uh! no puedo pegar el búho puedes probar a saltar también si quieres uy ostras está muy roto el salto ¿eh? sí, está sí, muy sí, roto sí, el sí. salto eh tienes un vamos unas físicas terribles pero es un juego ultra rápido y ultra divertido. Mira, tienes vida ahí a la izquierda si quieres recargar. 20% más, venga, todo para adelante. Y esa sí se va a gastar, pero yo, a mí me daba igual. Porque todas las armas son iguales. ¡Oh! Excuse me, but what the fuck. Excuse me, but what the fuck. Y aquí prepárate porque tendrás que ir saltando también. ¡Ey! Sin caer. De karma. ¿eh? ya, ya, ya. No, te, no ya, ya, te ve te ve me, me quedo sin, me claro, quedo sin, Puedes ir me... hacia adelante disparando hacia atrás, o hacia atrás disparando hacia adelante, hacia los lados. Es brutal. ¡Es la hostia! El, el, el tipo de control, cuidado ahí. Ahí vas a tener que saltar. ¿Vale? La cámara, ya ves que la controla continuamente el, el propio juego, dependiendo de la posición en la que estés, pero precisamente está pensado para darte esa, esa experiencia como si fuera un... O sea, ahora de repente estás viendo viéndolo casi desde arriba. Sí, de hecho es ahora mismo es un 2D, bastante potente. Entonces, eh, en cada esquina vas, vas cambiando, luego tienes opciones también para ir saltando a otras plataformas laterales, o sea... Pero es un no paras, es diversión continua. Ahora estás, pues eso, disparando ahí de frente. No, de cargarte? no no. Bueno, puedes seguir o podrías haberte cargado ya adelantándote a todos los que estaban ahí enfrente. Pues si eh, luego más adelante, bueno, ha roto todos los cristales Todos los que vayas pillando ahí Dios de mi vida Esto es la hostia ¡Ey! Una recarguita de... Al frente, suelo, joder, recarguita eh, Ahí tienes otro de esos de láser. ¡Woo! Bueno, no veo, no veo ¡Woo! Son partículas No veo Puedes saltar a las plataformas ¡Woo! de los malos si quieres, eh o sea, Si te atreves puedes saltar ahí enfrente Ir de plataforma en plataforma, o sea, en ese aspecto te permitía hacer cosas muy locas. Ahora, a ver cómo vuelves. Pues <ríe> así. así. Vuelve. Pero no, la cámara, por eh, ejemplo, no está... ¡No! Has... Uy, ¡Ah! has librado. ¡Madre mía! O sea, es eh, para, para la época que es el tipo de juego que... Pues mira, otra smartphone que se lanzaría con el, con el R2. Es... A mí eh, me parece es que no, no tengo... Ahí tienes que tener cuidado... De que no te pillen las... Ya, porque ya entiendo, ya. te disparan. Cuando te pilla una de las estas... Pues... Ah, fuck, fuck, fuck. Okay. Luego también hay otras zonas en las que hay láseres. Y tienes que intentar no pasar por el láser porque si no se activan trampas y ¡Olé! Cosas. Y ahí lo mismo. Puedes ir directamente abajo o hacer lo que has hecho que es al cargártelos... Gracias a que te los has cargado tienes ahí esa recarga de vida. ¡FUCK! no había extragujero. Una pena. Esto es ultra adictivo, ¿no? Se, no se note, de... se, <risa> se note, se note que juego a.. Fuck, claro, es que la, la plataforma es la... chiquitita, ok, ok, ok. La plataforma es pequeña, la perspectiva es complicada. Se note que juego a suter, <risa> se note. Pero esto te mezcla, género de plataformas Fuck. De... Con, con un Sute Map. Pues... Esta mierda es brutal. Esto es una joya poco conocida de Activision que sin Bruce Willis funcionaría igual de bien. <tose> <tose> Pero es que encima tienes a Bruce Willis. Y encima me ponen Tecnazo de fondo. Como diría Íñigo, Tecnazo. Sí, bueno, y después te meten... Vale, esto... Un rollo más heavy ¿Esto torre. es alto No, no, no. Eso es que está oscuro. Tienes una palanca. Una palanca, pues sí, que habrá que, que darle una Ahí está. ¡Oh, fuck! ¡Woo! Yes. ¡Dame! Cuidado, cuidado Sala, ahí hay zombies No querías quemar zombies Pues a quemar zombies Esto es estúpidamente adictivo A quemar zombies Me he quedado sin arma Da igual, cuando te quedes sin esa También puedes seguir disparando todo. Aquí es donde los láseres No sé si se aprecia No sé si apreciará en, en Twitch Pero la siguiente Sala hay láseres que tienes que saltar Si no lo saltas, salen enemigos Aquí Sí. No se, ve, no se ve muy bien el láser Pero se entrevé entre columna y columna Como un... No sé si lo ves ahí, ahora La verdad es que Se no. parpadea o hace un... Ah, vale, creo que sí Vale bueno, Esa ya está abierta Y ahí lo mismo en esta misma sala Entre columna y columna, ves, por ejemplo, fuck. ahora los has activado ¿Por qué? Fuck, Porque fuck, estaban en diagonal fuck. Y según los activas, pues, te sale todo cristo ahí pues que salga. Puedes esquivar las balas saltándolas también. Bueno, balas. Eh, las... Lo que sí. coño sea eso, sí. Exacto. Boom. Oli, Wilson se anda viendo mientras preparo unas creps Gracias, Wolf. Fuck. Venga. El de arriba. Eh, voy, voy, voy, voy. Vamos vamos vamos vamos, vamos. Es que... Control no sabe lo... <risas> es que, lo que no veo los haces, así que directamente paso. Oh, parar, te puedes ya? parar, ¿eh? No hay tiempo El de arriba, el tema de llamarlo Die Hard for Marketing, no otra cosa no, no. Ah, no, no, no, este es otro, este es otro El Die Hard ya lo hemos pasado este... Si un día el hijo de es netbe estos ]ísimo. juegos, se pensará que es de la quinta de Jordi Hurtado Pues sí, a este paso, ese seguro que es de Aldebaran Sí, sí, sí, sí. <ríe> Ese comentario es de Aldebaran No sé qué coño es eso, pero brilla, así que me eso, mola Eso es vida como todo este juego en sí mismo, es vida. ¡Oh! missiles, como ¿Cómo que el missiles? Ah, sí. Bueno, eh, cuando haya bichos, tú disparas a donde quieras que el misil es dirigido. O sea, tú disparas Buah. hacia atrás y el misil pues ya le buscará. Mira, dispara a la izquierda. ¡Boom! ¡Es estúpido esta mierda! ¡Vamos! ¡Buah! El misil está muy roto. Yo estoy, yo estoy dándole full W, ¿eh? Sí, tienes a la izquierda y a la derecha vida. Si quieres en las plataformas, ¡oh! ¡Me renta! ¡Eh! ¿no? Ha salido un bicho, ha salido, ha salido, ha salido, sí, ha salido sale, un bicho. Sí, sí, claro, sale uno y en el otro lado, pues lo mismo. Pero le podías disparar. ¡Ah, no, ¿Qué? Justo entre el hueco. ¡Mierda! Oh, tranquilo, te quedan tres. Mierda. Si arriba a la vida. derecha lo veis, tres puntitos. Yo creo que. Que ahora. O igual, no, no, perdón, a la izquierda, cero vida. Pa, pa, pa, no, pa, pa, pa, pa lo De los pa, pa, puntitos, pa. olvídate. Estas son las pa, pa, pa. bombas. Los bueno, yo quiero, bombas. yo quiero mis misiles teledirigidos, los por tienes? favor y gracias. Ahí tiene usted sus misiles. ¡Dámelo! Y yo ya con esto soy feliz. ¿Por qué? Pues porque cojo, salto esto, salto esto, salto esto también, te hago así y venga, esquiva tú esto. Porque yo no lo voy a hacer. Este es un Ven, juego que merece tira. ser pasado de principio a fin y hacer un. porque es. Creo que ahora mismo la vida me sobra. Es porque muy, surrealista. muy surrealista. Muy surrealista y adictivo, la verdad. No, mierda. Dios de mi vida. Uh, ah, vale. Tengo, tengo aquí abajo. Y ahí arriba, vida. ¡No! Venga, crack. Hasta mañana. Hasta mañana tú también. Eso no sé qué es, pero me interesa. Ah, otra arma. El Rip Laser. Esto esto en armas es como el... Esto, esto en armas es literalmente el, el Doom, ¿eh? Sí, o sea, eh, sí no, ¿eh? ¡Dios de mi vida! Eh, el contra, diría yo. Eh, pero sí, veo un poco de ese, de ese rollo. Bueno, todo esto, pues siempre pantallas está ahí... Bueno. ¿Está, ¿Está bugueado? Sí, sí, sí. O sea, da, no, la, la, se ha quedado... No, las arranca la cabeza. Ah, curioso. Es que tienen animaciones, dependiendo del daño que le hagas, tiene animaciones distintas. O ese lo has tirado por la... Esta, o sea... No hasta le doy ahí, que no, hasta no ahí no lugar. llegas, no? Hasta ahí no llegas todavía. Pero ya sabes por dónde vas a tener que pasar y a lo que te vas a tener que por pasar. Por ahí arriba, ¿verdad? En ¡Bingo! Breve... Pero ese sí que llegó, Al suelo. ¿Puedo tener arma normal? Sí, puedo tener. Ay, que no le doy, coño. Ahí. Ahí viene muy bien el analógico para hacer esa... Claro, sí. Ahí está. Tú al suelo. Tú al suelo también. Y bueno, aquellos satinos. Es que ¿no? Mitad robot. Al o sea, suelo también. y al suelo también Es que es un androide zombie No sabría cómo llamarlo Ey, yo te calmas, crack, hasta mañana Y a aquel otro, si le doy también estaría... Uh, casi me caigo Estaría, gracio... ahí está, gracias Vale, tenemos... No, comentar que es el apocalipsis ¿eh? no el... ¡Oh! Vamos, rayos láser ¡Uh! Vamos, tira para adelante, tira para adelante, tú tira Zombies, para adelante, zombie, tú tira zombie, para adelante, zombie. tú tira para adelante. Se noten Puerta. los shooters, coño. Si llegas a la parte de, de la ciudad ya, o de la parte más misiles, no quería misiles. Esta mierda está muy guapa, coño. Ah, mierda. No puedo. Sí, sí que puedo, sí claro que puedo, claro que puedo, claro que puedo saltar. Claro que puedo, no voy a poder. Tú al suelo. Al suelo también Tú, he dicho que Bro Estoy muy algún? cerca Estoy demasiado cerca Sí Ahí Ha Ahí. <risa> ¡No! Oh, Te has caído para un... eso sumidero Nada Tendrás que continuar Vamos a cambiar ahora de juego Para jugar otros <risa> Pero es que Esta mierda La necesito en mi vida O sea Vamos a ver Vamos a cambiar de eh, Necesito esto Para pa la play O sea, para la play 4 vamos a a cambiar De tercio Algo más lento Ha sido muy rápido eh, es que... <risa> Shooters ha sido muy rápido Shooters <risa> Yo creo que vamos a pasar un poquito a las plataformas eh... Además que si fuese del tipo de persona que dice que Medieval. el Modern Warfare mejor Pues es más lento Pero yo soy de Black Ops 3, futurista Full salto No sé, el Medieval ha tenido un remake hace poquito Sí, de hecho sí y... Por eso le tenía yo, Porque no sé qué es <risa> He oído hablar de él Pero no sé qué es es una historia que luego se transforma en un juego de plataformas. Es una especie, no llega a ser un RPG, mm. pero casi. A ver qué tal carga, porque es de estos juegos que tiene animaciones y tal. En principio tiene que ir bien. PlayStation. No sé cómo vamos de tiempo, pero creo que va a tener que empezar a hacer selección. ¿eh? Nos quedan 25 minutos. ¡Oh! Que va a ser una segunda parte Te digo yo Que va a hacer eh... falta Te digo yo. Con, con volatito y todo Ah no, mierda Bueno, después. La historia además eh, Es Pertenece a esa saga de juegos Que ya estaban doblados Al castellano Y oh. vale, aquí ya empezamos a tener Juegos de consola Doblados al castellano Tanto el 1 como el 2 Tenían una historia buena Sí El medieval. Medieval. Medieval. La, la del Luna es, es, es brutal. De hecho, al principio, según empiezas la partida, te cuenta la historia. Merece la pena esperar el, eh, esos minutitos. Aldebarán, ya de paso, ya que estás aquí. Quiero tu AMV, crack. <risa> <risa> bueno, créditos de final de película. Hace mucho tiempo vivía en el reino de, un poco de, de... de ¿Qué pone ahí? Galo, sí, Un brujo llamado Zaro. Este hombre arrogante y sin piedad odiaba a sus conciudadanos solo por sus maneras, maneras simples, simples y, y pacíficas. Y por eso reunió un ejército de demonios y planeó adueñarse de todo el reino. El campeón del rey, Sir Daniel Fortescue, condujo al ejército al campo de batalla contra estas hordas profanas. Aún suenan las canciones que relatan cómo cargó contra la multitud condenada, cómo los demonios caían a sus pies como el trigo sucumbe ante la guadaña y cómo, por fin, a un herido de muerte, destruyó el hechizo totalmente. Fortescue pasó ese día a la historia como el héroe de Galomir. Y así empezó un periodo de paz que iba a durar 100 años. Pero el brujo volvió. ¿Me dice que le diga al de mi lado? Que estoy esperando a que me pase todas, que por un error mi copia se borró. No. F. Vale, cierto, lo tengo pendiente. <risa> pues ya tenemos el aviso. Luego, luego, luego, luego, tengo ya los ficheros, eso lo enviarlo. Bueno, hemos visto que era un gran héroe, que era tal, pero lo bueno de la historia de Medieval, que ahora nos contarán... Es, bueno, el brujo ha vuelto... Oh. Y como el brujo ha vuelto y lee la historia... Y... lo tenemos, a Zarok. Está leyendo, pues, cómo ocurrió todo. La banda sonora muy buena también, ¿eh? Ah, toma ya, cortinas de agua, me encanta. <risa> Yo también quiero de eso para mi casa. Cortinas de agua. Ey, Íñigo, ¿tú también quieres eh, que sí? No. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué? Interés, <risas> bueno, vuelve a amenazar la ciudad Bonita bola roja capital del reino Bueno, ahora sí. no es una bola roja sino que es una aura verde Oh fuck Supone que ahora despierta a todos los demonios del reino y todos los muertos vivientes y tal ¿no? para volver a hacerse con el reino se supone. Toma ya. Nosotros tendremos que derrotar a este pavo. Sí, después de un montón de fases. Como siempre, el boss, <ríe> final boss. Bonitos rayos, el de los de la pokalives más. Bueno, el lives es, es el posterior. Oh, fuck. Qué ¡Qué mal rollo! Esas son sus almas. Roba las almas de la gente y los transforma en zombies. Con sartenes, como no. Y esa niña me recuerda a la... No sé, cuál, no sé cómo se llama la película. La niña hasta que tiene los ojos cosidos con botones. Bueno, bien, sus padres lo tienen, ella no. <risa> oh, Ahora oh. según se pasea por el cementerio Frankenstein Bueno, no sé si lo contaban aquí La historia de Fortescue O Fortesque Como lo, lo doblaron aquí eh, Pero en realidad es que él no había sido el héroe De verdad Vaya él simplemente cayó en la primera, le cayó una flecha en el ojo en la primera carga y, y palmó antes de la batalla. Entonces, pues realmente él no hizo nada y aunque ha pasado a la historia como un héroe, pues eh, no era un cobarde porque estaba allí. De hecho, palmó el de los primeros, pero no es el héroe que todos creen que es. Y este es Fortescue? Este es Fortescue. Este es... Oh, inicio. Pues vamos a iniciar. No sé si la pantalla salía del Super Mario, pero para entrar. Hmm. ¿Qué es? Mi pregunta, La pregunta del millón. ¿Qué se supone que tengo que hacer yo aquí? Tranquilo que estos juegos te van te van explicando paso por paso. Esa mismo que despierta a los muertos también le despierta a él. Oh. Y recuerda la batalla. Y esto es lo que pasó en realidad. Le chites. Oh, ahí empieza a rascar un poco. Y ahí está, en la primera carga. Al suelo. Ahí está, sin ojo. Ol. Tiene tela araña Cripta de Dani. Daniel Fortesque Fortesque. ¡Oh! ¿Lo ves? El héroe de Galomir que cayó en la primera carga La fanfadia de la guerra y las nubes del tiempo hicieron parecer que la carne de flechas ganaron la batalla Pero nosotros sabemos la verdad ¿Qué cabrón es la estatua? ¿Por qué no la estatua es marita, no? <risa> Le ha dado una segunda oportunidad. Producción, la gente está escuchando esto, ¿verdad? Siendo yo el que está al mando, difícil Poli bueno, poli malo Siendo yo el que está al mando, difícil Y aquí empieza Lo primero, conseguir la espada pues... Ah, es verdad, que esto no tiene... ¿Tiene analógico? Eh, sí, sí, creo que sí tiene analógico Pam que yo recuerde tenía analógico y, tenía y era de hecho de los, de los y juegos, la cámara no, no te lo de hecho en la caja creo que tiene una pegatina bien guapa creo que la caja la tiene aquí. La tenemos aquí. dual shock compatible ¿Vale? oh. estos mandos no son los primeros mandos de la de la ps esto que, va a estar gracioso son los, los dual shock los primeros mandos no llevaban los analógicos para hacer un ataque de poder, mantén pulsa el botón cuadrado del mando durante un segundo o dos y luego suéltalo. Es decir ¡Pam! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Ey! Obtención de runa estrella. Vale, ¿y aquí qué me dicen? Mm, métete si quieres allí donde haces pie, pero que no se te ocurra ir a nadar. El flotar puede ser un problema para los presupuestos a morir. ¡Que no nave! Básicamente eres un esqueleto. <risa> Vale, y como salto, con esto magacho con esto cargo, hemos dicho, con el círculo salto. Que además es de los que tenía prácticamente. Bueno, ahí si sí puedes porque no te hundes. Ok, Pero y aquí hay... Hay como un cofre, ¿no? O algo ahí. ¡Oh, fuck! Un escudo. Eso está eso está gracioso. Y me puedo defender, claro, entonces. Y ahí al fondo hay como unas monedas, ¿no? O algo... Y aquí creo que sí podrías cambiar la cámara, ¿no? Cualquier tesoro oh. que encuentres irá a tu puntuación monedas que aparecerán en la esquina superior derecha de tu pantalla Como las armas de Dark Souls Las monedas se usan para comprar cosas avariciosas De las, ah, al, de sí, las sí, avariciosas los no pergadres no Ok Ok, no vale si eh, Pregunta el con... millón, ahora, ¿a dónde se supone que tengo que ir? No sé si tienes para cambiar el, la posición de la cámara No sé si con los botones de delante, los RL o con... ¿Con esto o así? Eso Vale, o si sea, el... sí, puedes... Cambiar, tienes esa ventaja y eso te va a oh. permitir explorar. Pero esto vale. ya es un juego distinto. Aquí ya existe la, la variable de, de, de la exploración. Si, sí, No tienes mapa como tal, pero eh, si sí vas haciendo el mapa en tu cabeza. ¡Ey! Ah, ah, necesito valor no, una, una poción. Una poción o algo, parece que es eso. Sí. Botella de vida. Mola. Y aquí hay cositas. Dagas. Como que... ¿También puedes disparar dadas? ¿Cuántas? Te quedan 97. <risa> sí, pero se acaban. A ver qué dice esto. Dime Encuentra la pista de la pista de o Odisea, a través de Galomir. ¿Podrás podrás saber las áreas de una zona, siguiendo la pista, hedionda de, de su magia negra? Que es, es eso, verde, es puntito, en verdad. Sí. Bien. Su magia verde. Si perdías la espada, se arrancaba el brazo y pegaba con el ¿Qué? Sí, sí, sí cierto toma ya eh, guardar o ir, ir al nivel no guardar bueno puedes guardar pero no tiene sentido vuelve al nivel sí toma ya Crypto... espera otra de vez hecho, de hecho creo que hay una partida guardada ahí otra vez porque no ha sido al nivel que ah claro no entiendo eh, vale. Creo, eh creo que no ha sido o sea, tendrías que volver hasta la ¿Dónde está la runa? ¡Ah, ¡Ahí! O sea, ir, coger esto Volver Eso, es Lo pongo aquí o no No, creo que era al otro lado La puerta Al contrario Ah ya está Hala, puedo coger Ahora la. No tiene la 196, ¿verdad? Pero no tengo la espada Miento, sí, sí, sí que tengo sí. sí, sí que tengo con el No No es cuadrado es, con Ecuador lazo de también, mira. ¿Ves? Pero bueno, cuando te quedas en una cosa es un poco como el. Sí, este, and te la a quedar. ¿sabes? ¿Te queda la otra? Este venía a ser el concepto de Ghosts and Goblins, pero. Vale. Y ahora claro, me dice que elija nivel. Ahí está. Ahí está. Cementerio. cementerio. Ir al nivel. Sí. Ok. Y como todos los juegos, que son mitad RPG, mitad plataformas, pues hay objetos que están ocultos que pues, vas coleccionando. Oh, mama. Vale, tengo. Durante dos lados, Aquí hay una, una rana. Es una mano. Es una. <risa> ¡Ah, son manos! <risa> ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas, crack? ¡Ey! ¡Te calmas! <risa> ¡Cállate al suelo ya, coño! Ya tienes otra alma, vale, eso es. Según vas matando, en el cáliz se va. Creo que vas sumando almas. Que son esas que te van llegando. Eso. Ah, fuck. Al suelo. Es un poquito lineal. Si sí había misiones o, o mapas que eran menos lineales. Pero porque escondían igual que ahí tienes escondida una especie de runa también. Uno menos. Esto es bastante time, eh. Hmm. Hay bastante time que se diga. Aquí hay cosas. Gracias. Vale, y aquí no hay nada más. Mira, a la izquierda se ve igual saltando. No sé si puedes pasar saltando. No. Tendrás que buscar el camino. Vale. Tendrás que buscar el Vamos camino. Vamos a venirnos por aquí de momento. Mira, crack. Hasta hasta mañana. Ahí. Apuntaré a él, a él, ay, ay, esa. Y aquí hay cositas. Bueno, no, ahí ahí aquí se entrará... Ah, bueno, eso es para recargarte de vida. ¡Ah! Recuerda que ahí la runa que has cogido, la pones aquí. Ah, la, la pongo, pongo aquí y al suelo, y crack. ahora ya sí entrarías en... Apuntaré a este, apuntar a este ahí está. Al suelo, crack. Es que puedo lanzar de escenario, me encanta. Sí, sí. Te pégale, pegale, pegale. Ahí está. Los primeros niveles son... Me mola, me mola. Es pues un poco rollo... A ver, el último Doom no lo he probado, pero el DOOM clásico que vas cogiendo llaves de colores para ir abriendo distintas zonas. Y los mapas, bueno, en el Doom no eran tan lineales. Aquí sí es un poquito más lineal. Un poquito, hmm. un poco... Ahí te recargas la vida, ¿qué te dices? esto? Hey. Ahí, te dirá que te recargas la vida. Eso es. Efectivamente. Vale, podemos pues venirnos por aquí. Y ahí la mano roja con la runa roja que acabas de coger. Eh, la mano roja y que está, no la veo. Vale, vale ahí. ¡Eh! bit. Pégale, pégale, pégale. Espera. Vamos a hacer la prueba, la carga. Hasta mañana. Mm. Muy roto. Muy rota esta mierda. Muy rota esta mierda Vale, al suelo Bueno, muy roto, pero ya solo te quedan 70 lagas bah, tengo una espada Tenía 100, casi 200, o sea que... Bueno, ehm... ¿Tiene de que por aquí no puedo entrar? no sé, no veo ninguna llave ni... No hay runas. ¡Ey! Por pues aquí hay otro camino. ¡Eh! ¡Eh! ¡Te calmas! Te cargo, te cargo, te cargo. Fíjate que te cargo, que te cargo. Que te cargo. No, no puedo cargar. Mierda. Tampoco te quita mucha vida. Sí habrá alguna manera de abrir eso, pero tendrás que buscarla. ¡No! Tengo que cambiar la cámara de lugar. No veo. Al suelo, crack. ¡Ey! Eso no vale. Sí, bueno, pero lleva la daga en la cabeza clavada. No sé si la ves. La sí, veía, de hecho no. la veo. <risas> Cáete ya. Y esos detallitos para esa época... Ahí eh, está, ahora sí que puedo entrar. ¿Qué coño hay aquí? No, también está cerrado. No sé, pero tampoco puedo entrar. Hmm, está curioso. Pero eran relativamente lineales. O sea, de momento lo que has encontrado es un punto en el que hay... Pues... pues dos puertas digo que, que, no que, para que para allí? Y un camino por el que puedes continuar. Con otra puerta que tampoco puedes abrir. Joder, tres puertas y no puedo abrir ninguna todavía. Bueno, a la, a la, te daga la puerta. Te, están, te están obligando Coño. a avanzar. <risa> o sea, daga que... la puerta. Que no. Nada, que no. quiero. Joder, que quiero leer esto. No puedes. No puedes guardar el. Estoy gastando todas las dagas del mundo. Ay. El mundo de los vídeos se tiene más allá de estas puertas de calavera. El amo del mausoleo. El demonio de vidriera tiene la llave de calavera. Eh, pues entonces básicamente voy a tener que ir para adelante a buscar uh -huh. al tal. Señor. ¡Ey, te calmas! Tiene pinta no de veo. que cuando te lo cargues se abrirán automáticamente las otras. ¿Sí tú crees? Sí. Bueno, vamos, vamos a entrar directamente. Hace muchos años. Para tener años. Más, más visión. Hace muchos años. Y así años poder que hacer. No... Eso. <risa> y que está muy roto esa auto aim Muy ah, lo menos. En esta época. Suelo, creo que le he, dado. Sí, quedan, le he dado. Vale, y aquí hay muchas mierdas. No me sirve no ninguna. Tumbas, no. Hmm. no, pero parece que tienes como dos entradas, ¿no? Por donde ha subido. Es por ahí sí. y luego continúa. No, no, no por ahí. No, no por ahí. Sal, sal, sal. Creo que hay un camino a... Aquí, sí, tumbas. Ahí ya. Que ahí ya tienes plataformas en las que puedes ir subiendo. Mira, tú. ¡No! No me vas a decir esto no me vas a decir esto, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Déjame en paz, déjame en paz, déjame en paz. Dios yo espa' yo espa ostias. hostias. Lo veo, pero da igual, yo tiro. Alguien me habré cargado, de hecho sí. Ya tienes el cáliz al 96%. ¿Qué significa eso? Me imagino que algo... Te puedes recoger el cali. Es decir, ya puedo volver atrás donde estaban esas puertas que no se abrían? Sí. Ahí he visto yo el cáliz. Estoy tirando un poco, o sea, no me acuerdo... ¿Tendrías no, que volver si, por bien. donde has venido? Vale, pues hemos venido por uh, aquí arriba, creo. Sí. Ok, Ahora, A la izquierda está la... el resto del otro camino. Y en este camino, a mano izquierda, de pasada la puerta, creo que es donde estaba el famoso cáliz. Lo que no sé es si te habrá abierto la puerta o no. O, o qué. Se pues, supone que tiempo. puedes puedes recoger el cáliz, pero pero no puedes acceder. Pero al a ver cáliz. cómo. No. Tiene que haber alguna mecánica que todavía no hemos visto. Tiene que haber alguna mecánica que todavía no hemos visto. Eh, bueno, o igual simplemente hay que avanzar. Y lo voy a sí, la cosa está, está en pero... avanzar a dónde, porque mucha más opción de movilidad no es que tengamos. Tampoco. No, donde, donde estabas ahora aquí, a mano derecha, que bajabas a, ahí está, a la derecha, todavía podía saltar hacia adelante, arriba hay como... Ok, pues aquí no, desde luego. Mira, pues hay como unos cofres o algo. Ah, creo que son tumbas. Podemos venir por aquí, cosa que vamos a <risa> hacer, de hecho. Y me voy a me voy a quedar, me voy a... ¡Fuck, Déjame en paz. Voy a quedar sin dagas, por lo que vamos a hacer la última o de las últimas cargas. Una. Y dos. Me queda una daga, así que la vamos a tirar. Y ahora tenemos una cosita llamada brazo. brazo. Esto es la hostia. O sea, esto es literal. <risas> A pegar con el brazo. Es estúpidamente gracioso No Tienes para curarte... Eh, tendrías de, no, pero tienes que subir por, por detrás. Fuck. ¿Por detrás? Sí. Okay. Eh, un poquito. Ahí. Tienes un escaloncito. Y de ese escalón... Ay. Tienes monedas y... Viene eh, Viene bien ahora. Mm. ¡Ole los caracoles! Muchas horas tenía esto. Yo sigo pensando que es un... Ahí adelante también es cofre. Eh, ¡Oh, fuck! Ah, es verdad que me muero si estoy mucho rato ahí agua bueno vamos a estar mucho rato no si sí estamos aquí hay mucho bicho, así que espera espera espera espera ataque especial yo, yo, yo abriría el cofre ¿eh? a ver lo que oh, oh, oh. Ah, ahí está la agüita ahí está el profundo eh, mi hijo. se ha muerto el muerto <risa> claro. literal literal uso de botella de vida ¡Ah, ¡Jesucristo! Mira, a ver, por ello igual tienes una espada en ese cofre o alguna historia en ese cofre Pero hay qué cofre? un cofre, atrás izquierda Ahí, en la, en la isleta esa, ¿Ple? Eso No sé si le... Escudo Bueno, escudo, algo esa. No está algo. mal Y ahora sí, ahora inevitablemente no te queda... bueno <ríe> Ahora que me dejen en... Oh, ¡Ostras! Pégale, pégale, pégale, pégale Sí, muy quieto no te puedes quedar en un cementerio tampoco a ver, poder puedes Otra y cosa es que te vayan a dejar en paz Por el puentecito sin... sí si me... Ahí Sin caer ¡Ah, Amigo No te olvides de recoger el cali Ya, pues, pues si no tengo como abrir la puerta Bueno, da la vuelta Está claro que hay que... Gírate, gírate Ahí está Pero Estos juegos tienen su... Son horas y horas y horas a pasar ya la veo, ya. Y esto es... No, no, no eso es... es... Bonita barrio. zona. Hay que volver atrás. Eso es. Ahora, como coño abrimos la puerta? No tengo ni idea. La mano izquierda... Ay, sí, cierto. Eso que estaba derecha, derecha. Está al revés cuando vienes. Es que no sé si te puedes subir ahí a la izquierda y luego de ahí saltar. Hmm. No sé. Oh. O desde. O igual esa estatua si la golpeas. Hay alguna mecánica. Ah, amigo. Bingo. ¿Puedo... No, no, no, no. Vale, vale, me acabo de dar cuenta, me acabo de dar cuenta. Allí sí, no. que al otro lado había Allí otra. No. Al otro lado había otra. Efectivamente. Era. Pongas la que.. Depende de cuál pongas, <risa> te abre la puerta. Pues mira. <risa> Toma ya. Le has dado tú. ¿Eh? Ole Me podía haber acordado, pero hace muchos años. La galería ¿no? de los te espera. Eh, y creo espérate. que justo al lado contrario tenías otra puerta, ¿no? Si haces que mire hacia allá, a ver qué es lo que lo que te abría. Sí. Creo. Sí, te ha abierto otro camino con una vida y dos coches. Una vida, dos ah, coches mira, y muchos bichos. Eso, esos son los que no, no. Y ahora puedes saltar hacia abajo. Sí, pero es donde tengo estaba. bichos aquí, creo. No, juraría. Sí. sí. A ver, que tengo un brazo, chavales. Superad esta mierda. Supera esto, supera esto, crack. No puedes. A ver. Técnicamente eh. se lo ha arrancado a la altura del hombro, con lo cual se está pegando con el sobaco. Sí, básicamente sí. Sí, de hecho sí. Aunque creo que él se la suda. Así el golpe es más fuerte. A ver, que teníamos por aquí vida y yo ando un poquito... Ahí arriba, sí. Hay una fuente... Fuerte de vida. Es que me encanta, tienes arriba arma, arma que ya está usando, el brazo. ¡Ole! Y no se gasta, eh. Hombre, si se te gasta el brazo vamos mal. ¿Te imaginas? Se... Arma, se te gasta el brazo. Y hemos pasado del stage 2. Bueno. Eh, producción, ¿nos da tiempo de probar uno más? No sé yo, eh, andamos no. con el tiempo muy justo. No, nos da no tiempo, pero no más. Así que tampoco nos va a dar tiempo a dar otro nivel de estos. ¡Eh, vibra! esto Sí, sí, sí, sí. dual Dualshock. Pues creo que hasta que ha llegado el medievil. Pues va a haber que hacer una... Va a haber que hacer, porque vamos ¿Eh? a hacer review de lo que hemos jugado y de lo que nos falta por jugar. Un poco antes de cerrar. Uh -huh. ¿Qué tenemos? Hemos jugado al... Pues eh... El Time Crisis en su versión para mando. Vale. El Time Crisis, efectivamente Es versión mando? para mando ¿Sutor de recreativas? Eh, que lo divertido es con la pistola No sé si producción me puede pasar el, La caja, no la vamos a sacar Pero yo creo que la caja Ya explica Muchas gracias Por sí sola Bueno, ya veis el tamaño también de, del cacharro Espacio no patrocinado por Recoil Gun pues, Empresa que seguramente ya ni exista Y creo que dejó de existir meses después De que vendieran esto Compatible para PlayStation y Sega Saturn. Toma ya. Y entonces lo divertido hubiese sido jugarlo con eso, pero bueno, como la televisión no es de no es de 60 Hz, o a sea, día de hoy, no, hoy es no es de tu tubo, no es de tubo pues, pues no funciona. Yo sí lo estuve probando ayer y me lo pasé muy bien. Recreativas. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que hemos visto. Luego hemos pegado también un pequeño repaso por el jungla de cristal. Efectivamente, en el, el garaje. De jungla de Cristal. de Cristal, gran idea, pero a mi juicio más llevada a cabo. Hemos visto solo un tercio de Jungle de Cristal. Hemos probado el maravilloso y para mí ultra adictivo Apocalypse. Y sí, el, tiene, tiene el nivel de, de velocidad del Ultra Kill. O sea, es muy divertido. Eh, y luego ya hemos pasado directamente, que lo tenemos aquí, al medieval que tenemos ahora mismo cargado en pantalla. Así que hemos jugado tres shooters y un plataformas. Sí, básicamente sí. ¿Qué nos queda? Bueno, pues hemos obviado toda la parte de, de, de los plataformas míticos, como puede ser Spiro o Crash, ¿vale? Crash Bandicoot. Eh, luego de los juegos de conducción, tenemos un volante por ahí, que ya veremos si lo podemos poner. Había traído estas dos opciones, el Driver y el Rage, eh, rage Revolution, el Type 4, vamos. Eh, y de los de lucha, el clásico Tekken 3 y un Master of Teras casi bastante interesante y luego nos habíamos dejado por ahí como gran estrella, plato fuerte de lo que es el eh, Metal, Gear. Metal Gear sorry. ¿Vale? que hay que tener en cuenta que el no es el primero Claro el primero es Metal Gear, el 1 y el 2 y no sé si hubo un 3 antes de este pero Son Metal Gear en, en NES, claro. en sí. 2 claro. en 2D y básicamente eso es lo que tenemos aquí, pero bueno, como vamos a hacer una segunda versión Vamos a tener que hacer una segunda V2 cambiemos algunos títulos Efectivamente <risa> Entonces, pues al Así principio, que... ¿qué te ha parecido la experiencia? Me flipa y además has entrado con shooters, ¿qué más quieres? Hombre, yo he entrado yo tenía muchas ganas de que probaras el, el, porque el Apocalipse Porque el Apocalipse es un juego que para su apuesta. época era brutal eh, y pasó desapercibido Claramente. Literalmente he pasado de todo, o sea era como en el medio tal, lo del Cáliz que hemos tenido problemas, no sé mm. qué. De muchas cosas no me empanaba. Entra al la y da igual. Da igual. Es que da igual. Son dos. ¡Tira adelante! Dos mandos y luego dos botones, uno para saltar y otro para tirar bombas, que al no me he tirado ninguna. Pero, pero lo tenía, <risa> no opción. y, y eso, eso es un tira para adelante. Es brutal. Un full W doble, ya está tira para adelante Y con los cambios de cámara es muy muy muy original. Control muy intuitivo, muy divertido y, y bueno, las burradas que va soltando también, los diálogos y eso. Pues, <risa> eh, igual no sé si se oía en el stream, pero pues, tiene su, su gracia. <risa> pues esto muy guay y vamos a tener que hacer una versión 2 porque aquí quedan muchas cosas para probar. Eh, juegos de conducción, hemos dicho también los de lucha y los plataformas míticos. Eh, así que nos vemos muy pronto Y este vídeo eh, Lo tendréis subido a Youtube En un día, dos Como mucho <risa> Algo así Lo que tarde producción Lo que tarde producción Que es básicamente Así que eh, Nos vemos muy pronto La semana que viene básicamente ¿Verdad producción? Dos Agradecéselo, que ha venido y te ha traído todo. Básicamente, gracias, Edward Barber, por, por venir. No, eso está hecho. Ya sabéis que yo, pues para lo que sea... Y nos has traído teniendo... pistola, nos has traído mando, nos has traído volantes, nos has traído pues todo. todo lo que tenía. Todo lo que tenía. De... Si, si hubiera tenido más, hubiera traído más. Claro, en cuanto a periféricos. Pero, pero sí. Oye, si conseguimos una televisión de tubo de aquí a la semana que viene, bueno. nunca se sabe. Bueno. ¿La Entonces, producción un, se ríe. Un espectáculo bonito. va a haber que cambiar las cámaras de orientación y todo Porque vas a tener que jugar de pie Ostras. Se puede jugar sentado, ¿eh? sin el pedal Pero lo Sablo. divertido es con el pedal Pues la sensación además Vas haciendo ahí como que te ocultas tú Está bien, luego inventaron la Wii Que ya te cogía los movimientos Pero <risa> Servía también para hacer ejercicio En aquella época Así que eso eh, Estaremos la semana que viene Muy pronto en, en YouTube Este vídeo y muy pronto también en Twitch Estamos en todas partes, así que eh, Seguidnos en Instagram para enteraros de todo En Twitter para enteraros de todo Seguid a NetBarner, en Twitter, en, en donde más Bueno, ¿Dónde lo pueden seguir en mil sitios O a Steners New School, ya que está del barán por ahí Seguramente querrá que le haga la cuñita De Steners New School Pues Steners New School en Twitter En Youtube, tenemos páginas Steners New School con S-K-O-O-L ¿Vale? School eh, punto .rg no tenemos nada en la página más que los enlaces a las redes sociales. Buah. Y bueno, en mi caso, pues ibomoraza.com. Y ya, pues ahí también hay acceso a todas las la redes sociales en Twitter. Pues es que generalmente Twitter lo utilizo más para el tema profesional y suelo escribir poco. En YouTube, pues bueno, sí tengo algunas otras producciones, pero en mi página es donde tengo la parte musical. Estupendo. Si a alguien le gusta un poco el mundillo de, de la demostración en la parte de música tracker y música streaming, pues bueno, hecha 100% por ordenador. Ahí puede escuchar las cosas que yo hago. Pues ya sabéis, podéis buscar eh, ibomarza.com, has dicho. ¿Eh? Este es New school. school, into school into efectivamente. ¿rg? .rg. Los tenéis en Twitter también. ¿Eh? Eh, y a nosotros también los tenéis en Twitter, en Instagram, en YouTube, aquí en Twitch, y en todas partes. Y <risa> para cualquier cosa. Eus? Punto, Punto perdón, .eus. Perdón, perdón. Perdón. Oscadigital.eus. Así que con esto nos despedimos hasta dentro de muy pronto. Chao nos vemos